¿Qué chicos? ¿Cómo están? todos bienvenidos a un nuevo video. Eh, este video lo estoy grabando, pues no sé, no sé. Y por cierto, antes de seguir, vamos a suscribirnos a Dashcamp Central. Y dejar el super like porque vamos a reaccionar a choques extremos. Así que pues solo les pido que dejen un hermoso like y ya que sí, Comenzamos, vamos a ver Creo que nada de... si, si estoy grabando y le damos en Zap Vale, ya tranquilo Ok a la madre, no, ¡No jodas <risa> Ya empezamos fuerte, ya empezamos fuerte chao Ya empezamos fuerte, seguimos Ok Ah Lo de siempre, o eso sea, Es un día... Un día común En la ciudad o sea, ¿Qué más? ¿Qué? Eh, madres Fue bastante fuerte el golpe Pero, chavos Por favor, en serio Si van a manejar Estén atentos Estén atentos. La neta. Estén atentos. Porque muchas veces por no estar atentos. Suceden los accidentes. Por ejemplo este señor. Que... Iba golpeando, ¿no? Se supone. Pero mira, mira, Iba golpeando. Bueno. Pues ni modo. Apagar. Oh. ¿En qué va pensando este güey? O bueno, la neta. ¿En qué va pensando el señor? Sí. Es que la neta pasa en cada accidente que no deberían de ocurrir y ocurren. ¿Qué les digo? Es que así es todo. Es que así es la vida. ¿A es que... Ya, la... O sea, Dani... Eso... No manches, eso es una cerdad. Madre. Sí, yo también nos faltaría... La neta... Nos faltaría. La madre. Dios santo. Dios mío, La neta. O sea. Es que solo se van pasando y.. Yo creo que no ni se fijan, ni solo se avientan. Mira. Es que ¿qué les digo, chicos. Ves que así es la gente. Hmm. No sé ni por qué lo hace ¿Y ese güey? O sea, ¿qué pensaba que iba a pasar abajo en el camión o qué? Oh La neta No sabía el duro oh <risa> <risa> Dios santo Dios santo. Ala Dios mío, me se espanta demasiado. ¡Hala! ¡Sin comentarios! Pero, bueno, ¡Bien! ¡Debes de fijarte! ¡Uy! Creo que este ya lo vi. Creo que este ya lo vi. Sí. En efecto. ¡Hala! ¡Uy! ¡Mil ventes. ¿Quién se pasa? ¿Quién no se listo? ¿Quién se pasa? Ay, Dios mío La gente así es ¿Qué? ¿Qué le vamos a hacer? A ver ¡Ah! ¿Por qué se metió? No sé... ¿Qué se metió? ¿Por qué se amigo? ¿Por qué se metió ahí? No, no, no, de verás. Ay, yo no ¿De veras? O sea, el de la cámara. Ya sí eso, amigo. ¿Por qué? Madres. Ahora tanto pinche semáforo. es neta otra manera más solo no de chocar bueno, y cerraron ese paso madre santa pues es la ambulancia por qué te quieres pasar que porque pone tanto pinche semana. Eso fue un choque... No, jodas. ¡A la madre! Uy, ese choque estuvo? Pero si sí, brutal. La neta, yo no sé por qué esta... ¿Por la licencia de conducir, la neta? Yo no sé ni por qué se lo Güey, y toda... Y se pasó el alto. O sea, estos tienen el verde. Ah, ahí se ve. Ahí se ve que tenían el... verde. ¿Y ese amigo se pasó? Ah, o sea... Y se, y se quería ir Y se, neta Oye son riquillos La neta, pobre coche Pobre coche DIOS por eso que fue? ¿Por eso que fue? Okay. ¿Quién quien ¿no? la es coche así? Fire, fire, no manches fire. fuego. Y de cámara, yo me largo! Ustedes se pegan. Oh, oh, oh, ¡Oh, ¡Grandioso amigo! ¡Correo WhatsApp, Bueno, no se podía... ¡No manches! Eso sí estuvo brutal, hermano. ¿Qué pasa todos los días? ¡Uff! Épica situación, tijera. <risa> Como que quería ver unas volteretas Que de veras, no entiendo que te dan el carnet ¡Ve eso! ¡Se lleva dos! es que, si van a ser sus cerradas si se van a estampar, que se están penillos, o sea, ¿por qué tienen que meter a los demás? Eso es algo muy común que pase. Que den la vuelta... Así. A lo loco. A la más! Que también, o sea, están viendo cómo están, van duro, o sea, este, va duro. No, wey, ya, Así madre santa, y otra vez juego. Bueno, bueno. Esto está, pero si sí otro nivel. Beso. Beso. Beso, amigo. O sea... Chicos, ya sabes. Se van a conducir. Conduzcan bien. Con precaución. Siempre que vayan a dar la vuelta. Eh. Aunque ustedes tengan la preferencia, siempre es mejor esperarse, la neta, porque, pues, ven, pasa cada cosa y, pues, ¿a qué queremos? Así que, nos vemos hasta el siguiente video, y, adiós, bye bye, a ver, prueba, 1, 2, tres, no voy a callar mejor, ¿va?